Buenos días. Um, tenemos trabajo. Um, una vez empezamos a mirar honestamente y desnudamente y valientemente al rol que la ira y todos sus estados conectados tocan en nuestra vida, eh, se hace muy claro que tener, cargar ira, continuar con esta manera de responder frente al mundo, es absolutamente tóxico. Físicamente en nuestras relaciones, en el trabajo, en muchas áreas de la vida. Si miramos en términos muy grandes, muchos de los problemas sociales, las crisis humanitarias, ¿no? las crisis de refugiados, la guerra, ¿no? el, el abuso doméstico todo lo que es violencia que propagamos el uno hacia el otro, está regada en no haber trabajado un hábito. Y cuando hablamos de la reactividad, que simplemente así respondemos, es como tenemos esta sensación a veces que las respuestas violentas o hostiles, o iracundas, salen como automáticamente. Y esto es un error, no es automático, pero sí puede ser que ya es habitual. Y tanto nos habituamos que no nos damos cuenta que no es la única manera de responder. Y la vez previa empezamos a ver que claro que hay muchas otras opciones, no tenemos que dejarnos en nuestra trinchera, podemos salir, podemos encontrar otras maneras de responder. incluso cuando nos sentimos vulnerables. Si la otra persona está respondiendo con hostilidad, podemos acordarnos que ellos también se sienten vulnerables si entendemos realmente al fondo la estructura de la emoción. Y sabemos en, de estudios neurológicos que nosotros podemos crear nuevos circuitos, nuevos senderos en el cerebro. Nunca perdemos la capacidad de hacerlo. Cuando vivíamos juntas en la India hubo una moja coreana que tuvo 70 años y había salido de Corea a vivir cinco años creo, en la India porque quiso estudiar tibetano, porque le interesó el budismo tibetano, y opinó que sería mejor poder entenderlo en su idioma natural, y estaba ahí, a los 70 años, en un ámbito totalmente diferente, con muchos desafíos, ahí estudiando tibetano, día tras día, yendo a sus clases, y aprendiendo. Y el hábito de reaccionar con ira es exactamente esto, es un hábito. Pero nosotros nos hemos dicho muchas veces, así soy, mi personalidad es así, todos en mi familia son así, todos en mi ciudad natal son así. Por ejemplo. Y pensamos que somos ya hechos. Esto absolutamente no es cierto. Descubrimientos están posibles a todas las edades. Y si miramos cómo dentro de nosotros hemos cambiado a lo largo de una vida, a través de las experiencias, a través de nuestra manera de manejar las experiencias, a través de crecimiento interno, vamos evolucionando, no necesariamente ¿no? En, de manera lineal, pero vamos cambiando. Esto forma simplemente parte de la naturaleza, que uno crece, estamos continuamente interactuando con el entorno y esto nos está cambiando, estás en un entorno donde quema mucho plástico, esto te va a estar afectando, estás en un entorno donde el aire es prístino, también tiene impacto. Y en el momento en que dejamos de estar interactuando e intercambiando con el ambiente, ¿qué somos? Somos cadáveres. Y hasta este punto estamos intercambiando, interactuando. Nosotros estamos afectados por el ambiente y también afectamos el ambiente es inevitable. Cuando dos personas están bailando, cada persona tiene que ajustar sus movimientos que hace el otro. Y aun si uno es más grande y más fuerte, si están bailando, esto es intercambio. Notar que el otro está haciendo y estar ajustándonos. Así que decirnos que así soy, esta es mi personalidad, tengo que vivir conmigo misma porque así soy, no es cierto. Tenemos una capacidad infinita de crecer, de transformar, de cambiar. Sobre todo lo que no es físico, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, como quieres llamarlo, conciencia no está limitado por sustancias físicas. Puede ir a cualquier lugar, puede imaginar cualquier cosa, puede vivir un infierno sin salir de tu cuarto y puedes vivir un cielo sin, sin salir perdón, de tu cuarto. La mente crea todas estas experiencias. Y esto nos debe de dar mucho ánimo y esperanza que es posible vivir las cosas de manera distinta. Y un paso muy importante es de darnos cuenta cuáles son nuestras reacciones y saber no es la única posible. Y en este, todo ese programa de trabajar con las emociones, una parte muy importante es no solo trabajar y contrarrestar lo negativo, sino saber que tenemos otros recursos dentro de nosotros. Tenemos capacidades, quizás que, que ni, ni hemos mirado y por lo tanto no hemos desarrollado mucho tenemos muchas cualidades, quizás en potencia, tenemos sabiduría, tenemos la capacidad de amar, tenemos empatía como parte de lo que somos. Hay estudios, últimamente, de la respuesta neurológica en adultos, no solo madres, sino adultos, cuando escuchan el sonido del grito de un infante. Y la respuesta es tan rápida, cuando escuchamos un, un infante de nuestra especie si no es nuestro hijo, no importa. Hay una reacción neurológica mucho más rápida que, que a muchos otros factores en el entorno. Y de hecho hicieron estudios que estos juegos de video donde la reacción rápida es muy importante. La gente hace este ejercicio, este experimento de escuchar Sonidos de niños <risa> gritando terrible. Y se, se empiezan a disparar esta reacción rápida. Reaccionar, reaccionar, reaccionar. Y después de hacer esto con los infantes, les ponen otra vez a jugar los juegos de video y su reacción es mucho más rápida. Están... Así que quienes juegan en juegos de video, sugiero tener un infante. <risa> Tomar en préstamo, el vecino tiene a alguien <risa> bromeando, estoy bromeando. Pero tenemos empatía codificada, muy muy profundamente como parte de nosotros. No ponemos atención no tenemos mucho, mucha formación en cultivarla, extenderla, estabilizarla, usarla, pero tenemos la capacidad dentro de nosotros. Y si reaccionamos con agresividad es principalmente porque no hemos desarrollado otras opciones. Vivimos en una sociedad que favorece la hostilidad, la agresión, pero tenemos otras opciones. Y es un poquito como quienes tienen mucha ropa, no nosotras que tenemos dos juegos y… quienes tienen mucha ropa, tienes toda la ropa en el armario y sueles vestirte en lo que tienes en la parte más disponible, ¿verdad? Y de vez en cuando, si se atreven, sacan todo y ven qué hay atrás. ¡Ah, sí! <risa> Cosas que nos olvidamos y así Neurológicamente así somos con nuestras reacciones. Acudimos a la ira, acudimos a la irritación. Es ahí y parece automático y no lo es. Y por lo tanto, y aquí ya estamos llegando al tercer juego de estrategias, que no es solo meditar observar sin involucrarnos y estar desmantelando directamente, trabajando con las percepciones y pensamientos, sino cultivar algo totalmente diferente que contrarresta, de por sí contrarresta. No estamos trabajando directamente con la ira, estamos desarrollando una alternativa, una cualidad positiva. Y este tercer juego de estrategias para trabajar con las emociones difíciles es como el segundo, que según la emoción específica hay una emoción opuesta específica, una cualidad opuesta específica. Por ejemplo, en el caso de la envidia, la cualidad opuesta es la capacidad de regocijar en la felicidad de otros. Y nos podemos entrenar conscientemente en, sí, está bien, está muy bien, entrenarnos en regocijar. Para que esta reacción, para que abrim, abri, abrimos, abramos, Abramos, abramos, uh -huh. voy, a abrir, voy a abrir un sendero que dice abramos, okay. abramos, <risa> para que abramos otros senderos y viajamos conscientemente lo más posible tras estos senderos. Estamos aquí cultivando nuestros hábitos nuevos, conscientemente y requiere repetición, esto es un hábito. Haces algo una vez, lo haces una segunda vez, tercera vez, cuarta vez, ¿No? en muchas áreas de conducta dicen 21 días para que senderos queden realmente ya abiertos. Quizás para Cultivar todas las cualidades, vamos a dedicar un poquito más que 21 días. Porque los hábitos viejos tienen mucho tiempo. Este sendero está muy viajado dentro de nosotros. Necesitamos conscientemente ponernos a viajar por otros senderos. Y esto es entrenamiento, autoentrenamiento. pero lo hacemos inspirados porque estamos generando algo positivo. Con envidia es regocijo. En el caso de odio, ¿cuál es el opuesto a odio? Amor, claro. Con ira, la, reacción, la reactividad de querer tomar represalias cuando, al, cuando alguien nos lastima. Esta actitud, su contraparte positiva, opuesta, es la paciencia. Pero no, aquí paciencia hay que cuidar, paciencia es, una, es parecida a la ecuanimidad, donde nosotros sabemos mantenernos bien, sin mala voluntad, sin querer, pelear, o atacar, o lastimar, aun si vemos que otras están actuando de manera incorrecta. Ecuanimidad. No implica que, que jamás tomamos acciones para parar daños, o sea, paciencia no es, me, me asaltaste aquí, ahora asáltame acá, no es esto. es no quiero lastimarte, no quiero ser causa de sufrimiento de otras personas y no quiero ecuatimidad. mi equanimidad. Mi equanimidad y mi compromiso con ser una buena persona, con ser un factor positivo en el ambiente, de ser alguien compasivo, sabio con ser alguien fuerte, realmente fuerte. Y la paciencia es una fortaleza, definitivamente. La ira es un falso cognado para la fortaleza de la paciencia. La ira nos hace pensar que somos fuertes, pero la ira ya sabemos, es la reacción de un vulnerable percibiendo que el otro es poderoso y me va a hacer algo y yo tengo que espojarme uh -huh. para parecer más amenazante de lo que realmente siento que puedo ser. Y la fortaleza, de la paciencia, nos permite actuar de manera sabia cuando sí hay algo que hay que parar, hay que cambiar. Podemos ser firmes porque estamos arraigados dentro de nosotros, profundamente anclados en la razón, en la, una mente clara, en una mente que no es rígida, que puede ver desde muchos lados y que se mantiene muy firme en sus propósitos, porque no está impulsado por adrenalina que va a pasar en unos cuantos minutos. Incluso cuando tenemos paciencia, a veces vamos a decir algo muy firme pero con el motivo de proteger a la persona, como madres. No tuve esta experiencia con mi hermana, que cuando tuvo su primera hija, la primera sobrina en toda la familia, ya saben qué implica. No voy a usar la palabra consentida ni. ¿Cuál es la otra? Mamá. Ma. No voy a decir a esta palabra malcriada para nada. Pero sí, ella. Sí, mi esto era. Sí. Ella supo que todo el mundo le ama increíblemente. Y cuando mi hermana le dijo de no hacer algo, ella supo. No va a pasar nada si lo hago. Y mi hermana a veces como le habló firmemente, pero ella supo que no va a pasar nada. Y en algún momento estaba visitando yo visitaba como dos veces al año por un tiempo corto en aquella época. Estaba visitando y de repente mi hermana le va, muy iracunda. Y ella para y cambia. Y después yo, sorprendida porque mi hermana no, no suele ser así. Y nunca había visto que se enojara así con, con la sobrina. Y hace esto como furiosa. Y yo estaba ahí y cuando... La sobrina dejó de hacerlo y se volteó. Ella regresa conmigo y continúa hablando como si nada. <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Dijo, no, es que yo tengo que hacerlo porque si no, no me hace caso. <risa> <risa> Pero no estaba enojada y esta es la diferencia. No estaba viviendo toda la agitación interna, toda la subida. No, neurológica, jamás se desvió por mala voluntad queriendo lastimar a la hija, no se descontroló y no lastimó, ella estaba en control. Así que no debemos de pensar que si somos pacientes vamos a ser como el pasto, que todos pueden caminar encima y ahí estamos sin reaccionar. No es convertirnos en pasto. Por si estaban pensando en convertirse en pasto, no es lo recomendado. Pero sí tenemos esta economía. Una economía que yo no quiero dentro de mí brotar mala voluntad. Yo no quiero ser persona agresiva, yo no quiero contribuir a la cantidad de agresión que hay en esta situación o que hay en el mundo. No la quiero tener dentro de mí porque sé que me hace, porque he estado estudiando mi propia experiencia, mi propia mente, yo sé que es y no la quiero ya. Y tampoco quiero ser alguien que está escalando la situación de mi alrededor, porque sabemos qué provocamos en otros. ¿Miedo o agresión? Miedo que se convierte en agresión, y se van escalando el nivel de hostilidad. Y en diferentes ámbitos hay diferentes niveles de hostilidad, que más o menos son normales. Se ve. Cada vez que regreso a Nueva York estoy asustada por el nivel de hostilidad que es totalmente aceptable, verbal, sobre todo. En diferentes familias también es igual vamos a visitar una, un familiar, ojalá no sean, no sean nosotros que están visitando y de repente hay una agresión verbal que de alguna manera las personas se sienten cómodas que es, es aceptable y los niveles van así, entre hermanos. No queremos contribuir a esto. Definitivamente no queremos crear este ámbito en los lugares donde nosotros estamos cuidando a seres amados, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, a personas cercanas. No queremos estar ser como alacranes que a cualquier provocación ching, sacan la ¿Cómo se llama? Aguijón, aguijón, aguijón, uh, sí, suena feo, aguijón. <risa> no queremos ser así. Y cuando tenemos esto muy claro, entonces necesitamos cultivar otra manera de ser. Y ya que estamos hablando... De reactividad habitual, vamos a tener que estar trabajando en esto un tiempo. En esta serie de conferencias, estamos dedicando tres, cuatro sesiones para trabajar con todo lo que es la ira y con el cultivo de la paciencia. En el programa de formación que tenemos en el Instituto Buda Dharma, como ocho meses aproximadamente trabajando con esto, para realmente continuar hasta que esto ya ya vemos que se está realmente apaciguando. Va a tomar tiempo. Se puede, es muy importante saber que se puede y que si lo hacemos tres semanas y no hemos dejado de enojarnos, no debemos de abandonar el proyecto. Ese proyecto no se puede abandonar. No podemos continuar lastimando a otras personas. Y queremos ser felices, queremos tener paz dentro de nosotros, queremos un hábitat dentro de nosotros favorable para lo que queremos hospedar en nuestro corazón. Así que una y otra vez cultivando esta cualidad, esta gran fortaleza de la paciencia. Y aquí la reflexión que hicimos hace unas cuantas sesiones de fomentar rebelión, contra a la dictadura de la ira. Que cuando toma control, la ira es como un tirano que empieza a mandar. Hay que decirle esto, y hay que ir con esto, y luego decimos cosas y ¿por qué dije esto? Y salen cosas que luego ya no puedes en la en la familia de mi cuñada en alguna de las fiestas de familiares hubo ciertos pleitos y hubo una eh, una prima que eh, su hija no era la hija del esposo. Y el esposo lo supo y muchas muchas otras personas cercanas a ella, sus hermanas sabían que era hija de, de otro hombre, pero el padre lo acept como aceptó de criarla como suya, muy noble. Y la hija no supo, no querían que supiera, querían que esto era su padre, no meterle todo esta, este dolor y confusión en su cabeza. Y dentro del pleito, una de las hermanas lo comenta a la niña que tuvo 17 años o algo. Y seguramente a los dos días estaba. No, no sé si dos días, pero en, seguramente luego arrepentió mucho. Pero estas son las cosas que nos pasan. Nos convertimos en personas muy poco confiables porque agarramos cualquier arma para lastimar. Información sirve como arma si uno está suficientemente enojado, descontrolado. Y luego Tú ya no deshaces esta situación. Ya. Así que acordándonos una y otra vez, yo no quiero seguir los mandamientos de una dictadura tan brutal como este. Y con esta actitud ya empezamos a debilitar la base de apoyo que esta dictadura tiene dentro de nosotros. Porque hay partes de nosotros que no nos no apoyan. Hay algo dentro de nosotros que sabe que esto lo que dice no es cierto. No es sabio. No, no es nuestro aliado. Ya empezamos a saber esto. Y a que dentro de nosotros tenemos interdependencia interna, diferentes factores se conjuntan, dentro de nosotros estamos realmente teniendo un impacto cuando fomentamos esta actitud interna que no, esto no es mi aliado, tú no eres mi aliado, y sí va a venir y va a mandar, pero ya no vamos a querer apoyar tan pronto porque sabemos es la destrucción, daño a veces irreparable. Y esta actitud de rebelión no es para tener aversión a nosotros mismos, ni es para culparnos de otra vez enojarnos, es para tener valor, tener fortaleza, tener firmeza. Y paciencia absolutamente es una fortaleza. Cuando el tigre de la ira te está jalando, necesitas mucha firmeza. No lo estás suprimiendo o ocultando, pero tampoco estás corriendo tras él. Necesitas mucha firmeza. Pero ¿cómo funciona la firmeza de la paciencia, la fortaleza de la paciencia en contrarrestar la ira? No es una fuerza superior, directa, no estamos poniendo más leña a esta lucha, estamos fomentando de dentro de nosotros otro hábitat, un hábitat donde el tigre simplemente, esto no es su hábitat y ya no se sienten ahí tan a gusto. Y eventualmente empieza, a, deja de vivir aquí. Empieza a visitar mucho menos a menudo. Pero va a seguir visitando. Y cuando visita es cuando necesitamos tener muy, muy claros. Yo no quiero estar en esto. y yo no voy a seguir sus órdenes. Y cultivando la paciencia, un desafío que tenemos es que no tenemos muchos ejemplos. Y así que realmente es útil leer las biografías, de grandes seres, de gran paciencia. Y un ejemplo muy, muy obvio que está vivo hoy en día es su santidad del Dalai Lama. Pero no solo él, también muchos otros. Y es importante tener ejemplos positivos, no solo yo no quiero esto, sino yo quiero ser así, tener ideas como ejemplos, modelos, ideas positivas, no solo estar en contra, porque la actitud de estar en contra es la actitud de la ira. Queremos una, algo que estoy pro esto, no soy nada más contra el otro. Y esto es muy importante cuando quiera que estemos haciendo un trabajo donde queremos construir algo y no nada más destruir lo que no nos gusta. Y si miramos la historia, podemos ver el resultado de no haber generado modelos y cultivado cualidades positivas. ¿Cuántas dictadoras tiranos reales? han habido en la historia y se empieza un movimiento de guerrillera o de, de rebelión donde los líderes están contra esta injusticia terrible y hay que acabar con esto. Y logran y toman el control. ¿Y qué hacen? Otra dictadura. Otro sabor, otra forma, otro nombre, otro ismo, pero otra dictadura. Porque nos salimos de este patrón de estar en contra, de querer controlar, de no estar, de no querer este enemigo, de querer destruirlo. Destruís un enemigo y después todos los demás son tus enemigos. Ves enemigos por doquier. es porque no hemos generado alternativas positivas, arraigadas en las cualidades que sí queremos ver, no en abstracto. Podemos tener buenas teorías y muchos que fomentaron rebelión tenían teorías muy muy bonitas, pero sin trabajar las cualidades internas, conformes con esta visión, caímos en lo mismo. Por nuestras Propias emociones, hábitos emocionales. Así que tener una idea positiva de lo que queremos tener una vez hemos derrocado el régimen terrible de la ira es importante. Y de regresar una y otra vez tocando el porqué, dándonos un propósito positivo. ¿Qué tipo de persona quiero yo ser? No nada más qué tipo de persona no quiero ser, ¿cómo quiero ser? Una persona realmente sabia, con una mente abierta, con una flexibilidad no rígida, no tensa, compasiva. Un ejemplo de alguien que demuestra la práctica de paciencia increíble era un monje totalmente ordinario, bueno no, ordinario no, un monje sin estatus, sin nombre importante, un monje budista encarcelado por los tibetanos, por los chinos. Eh, en, de, después de la invasión, y era encarcelado un largo tiempo. Y la tradición eh, que su santidad, el Dalai Lama, tiene es que cuando los refugiados eh, llegan a la India, a Dharamsala, donde él vive, él los recibe personalmente. Todos los años recibe los hay una audiencia para todos los refugiados que han llegado y él habla con ellos. Especialmente tiene una audiencia apartada para los que han estado encarcelados. Tienen una, ¿no? Tienen un, una situación muy particular. Y en algún año estaba hablando con ellos y les preguntó, es su oportunidad también de saber cómo es la situación y de conectar y de cuidarles, pero también de saber. Y les preguntó, ¿estaban en peligro? ¿Cómo, cómo era? Y uno de los monjes dijo que yo sí algunas veces estaba en, en mucho peligro. Y, y su de la lama le pregunté, ¿qué, qué, qué te amenazaba? ¿Qué, qué hubo? y dijo, yo sentí algunas veces que yo realmente estaba corriendo el peligro de perder mi compasión para los chinos. Si tú tienes una práctica de largo alcance mentalmente, que tú te quieres convertir en una persona capaz de mantenerte ecuánime y no perder de la vista que estás interactuando con un ser humano, que tú estás interactuando con alguien con tam que también sufre y se confunde y actúa de manera terrible por sufrimiento y por confusión. Si tú quieres convertirte en una persona así una y otra vez, necesitas tocar base, acordarte del porqué tener una idea de que esto es posible, yo quiero ser así, y quizás no voy a llegar en un curso de tres, cuatro meses, ni en un retiro de tres meses, pero sí yo quiero usar esta vida para ver de qué soy capaz. ¿Hasta qué punto yo sí podría? Reconociendo que cada paso que tomamos en esa dirección es una protección para nuestra familia. Es una protección para las personas cerca de nosotros que continuamente lastimamos con nuestra hostilidad. Así que tener una visión positiva y después ir cultivándolo. Y la paciencia no que concebimos en, el, en este contexto no es nada más la, esta parte que más destaca que es de no querer responder con represalias al daño. Esto es un elemento de la paciencia. No es que resistimos y aceptamos que nos hagan lo que quieran y nos vamos a callar a fuerza, no es tragar o callar los daños, es realmente no querer lastimar al otro, aun cuando está generando daño. Esta es la parte más aproximada o parecida a la ira, pero también paciencia consta en estar, ser capaz de asumir dificultades para lograr nuestras metas. Esta también es paciencia. Tienes algo importante que quieres lograr y asum asumes el reto sabiendo que habrá dificultades y asumes las dificultades. En muchas áreas de estudio tienes que desvelar antes de los exámenes, bueno si no has estudiado bien en los otros días, <risa> tienes que estudiar bien en algún momento, por lo menos en la noche antes del examen. <risa> muchas profesiones ponen, ponen dificultades. Los médicos, el servicio que tienen que hacer, hay que asumir mucha dificultad. Deportistas, tienes una meta, no tiene que ser la meta más no, noble y exaltada. Quieres poder correr en un maratón, Ok, muy bien. Asumes dificultades para lograr tu meta. Esta también es paciencia. Este es entrenamiento en la paciencia. De que yo continúo aunque a veces me es difícil. ¿Por qué? Porque tengo mi visión en esta meta de largo plazo. Y otra forma de paciencia es lo mismo en nuestra práctica espiritual. tiene esta persistencia, pero no así resistiendo con la cara cuadrada, los músculos ahí ya todo tensos, no que nos inspiramos por la meta, hasta que podemos llegar a un punto en que no notamos que era muy difícil, no, podemos mirar a lo que un deportista está haciendo, ¿no? despertando muy temprano y corriendo y, y nosotros… esto es, es muy difícil. Si tú no ves la meta, pues, pues, jamás lo harías, pero ves la meta, te diste una, ¿no? un reto y lo quieres asumir y lo quieres dar continuidad y quieres verlo logrado y te nutres de esto. Y esto es paciencia, entrenarte en esto por la meta que sea, este entrenamiento en la paciencia. Pero queremos poder dirigir esta misma determinación, equanimidad, ¿no? fortaleza interna, lo queremos dirigir ahora a las situaciones Normalmente nosotros contestamos con ¿no? agresión o aversión y es un entrenamiento y por lo tanto empezamos con retos pequeños no nos apuntamos primero para el maratón de Boston o las no el triatlón de donde hay triatlones, los grandes triatlones del mundo, o el decatlón, decatlón, algo así. No, vamos a darnos la meta de correr dos kilómetros por día, o algo así. En el caso de la ira, podemos escoger situaciones que nos irritan. como dejan los trastes sucios o la ropa sucia o como la gente maneja en los embotellamientos, en el tráfico uh -huh. algo que te irrita tu, iri tu disparo favorito de una irritación más o menos trivial no trabajamos primero en los grandes daños que recibimos. Y te dices, ok, aquí va a ser mi campo de entrenamiento. Cuando voy, salgo al tráfico, cuando voy a una reunión con un jefe que siempre habla a otros como que ellos no saben nada, él sabe todo y te irrita y te pones ahí, cualquier de las situaciones que quieres tomar como tu ejemplo, esto es tu campo de entrenamiento. Y antes de entrar en el campo de entrenamiento, te nutres con inspiración por lo que quieres lograr. Ves la meta. Seguir un ejemplo que te inspira. O, o, o realmente querer tener otro hábitat dentro de ti. o una curiosidad de qué soy capaz. Quiero ver. ¿Mm? Nunca me he planteado esta posibilidad, quiero intentarlo. No, nos nutrimos con beneficios y a veces sí podemos regresar y acordarnos que la alter, de la alternativa y lo terrible que son sus consecuencias, de continuar controlado por ella, súbdito a un tierno interno incansable. Pero nutriéndonos con lo positivo, entonces vamos y nos damos con esta preparación, entramos conscientes que yo voy a aplicar todas las estrategias que yo tengo. Y vamos a ir teniendo cada vez más estrategias. Cuando empiezo a escuchar o ver la conducta que me irrita, puedo acordarme que también está sufriendo. Las personas que hablan con mucha soberbia normalmente son inseguros necesitan verse así para convencer a ellos mismos que son los jefes, ¿No? o tienen heridas de estar, de tener ¿no? alguien que le trató así a ellos. Tú vas contemplando, proyectando otra cosa, antes estabas proyectando soberbio, nos menosprecia, bla bla bla. Ahora proyectas otra cosa. ¿Qué, ¿Quién sabe? Puede ser igualmente correcto. Lo importante no es estar correcto o no. Lo importante en esta situación es lograr tu meta. Si estás entrenándote en un deporte donde necesitas equipo, y necesitas un equipo para ascender una montaña, necesitas ese equipo, aunque tú ves que el costo de este equipo es, es un robo, no puede ser, pero necesitas el equipo horas y horas y horas y finalmente lo vas a comprar, porque necesitas llegar. Es este tipo de determinación, que yo voy a aplicar la estrategia que me permite mantenerme ecuánime ¿No? y esto es requiere esta ajustes ajustes usando nuestro razonamiento y todos los razonamientos que han estado ¿no? identificando ahora ¿No? y acordarte Aquí yo quiero mantener mi paz. Quiero tener paz. No me importa tener razón. ¿Sí? O te escuchas otra vez armando tu discurso y dices, ya lloraremos. ¿Sí? O te dices, ¿no? Ah, y ahí viene, ¿no? Ir a Linda O el apodo que inventaste. Ahí viene. No, no, no, no. Esta no es tu fiesta. Tu, tu, tu fiesta es en otra ¿eh? en otro bosque. Usas todo lo que tienes. Tienes varias herramientas ahí. Y entras y a ver qué vas a agarrar para ver si, te puede, si te lo puedes lograr. Y te entrenas activamente. Y cuando lo logras, y si continúas haciéndolo, no va a ser una situación tan complicada para ti. Pero vas a tener que hacerlo varias veces, no un logro y ya está. Tienes que llegar al punto en que llegas ahí, nunca bajas la guardia, sabes que esto es mi campo de entrenamiento. ¿No? Vas al, al dojo ¿no? de los artes marciales, es tu lugar de entrenamiento, no vas ahí con la guardia abajo, te viene un cinturón negro y te pone en el tapete. Que aquí estoy para entrenar, con alerta mental pero con tranquilidad, con curiosidad, motivada, motivado por el positivo. Y también puedes tener versos que te inspiran disponible, y por esto tenemos todo el capítulo de la paciencia del eh, monje Shantideva, monje indio muy importante y pueden estar leyendo sus versos, identificar, memorizarlos si quieres, o los que más te gustan y tomar esto como fuente de inspiración continua. Y quizás eh, para terminar un verso de Shantideva, de hecho hay dos, pero son juntos. ¿Dónde es posible encontrar suficiente cuero para cubrir la superficie de la tierra, pero solo con el cuero de mis sandalias es como si toda la tierra estuviera cubierta. Esta es la paciencia. Del no, esta es la paciencia, no es en el verso, esto era el verso, Del mismo modo, no me es posible controlar el curso externo de todas las cosas, pero si contengo a mi propia mente, ¿qué necesidad hay de controlar todo lo demás? Esta actitud nos puede inspirar mucho. Pero para empezar a poner eh, en práctica y ir cultivando la fortaleza de la paciencia, para esta semana escojan una, una situación que provoca una irritación o molestia leve y ve entrenándote ajustándote internamente para poder mantenerte bien en esta situación. ¿No? Ajustando como alguien en, el, en un barco que se está moviendo mucho. Tú para mantenerte ecuánime necesitas estar cambiando tu centro de gravedad. Esto haces con razonamientos, con versos, con todas, todas las herramientas que tienes, con curiosidad para ver de qué somos capaces. Gracias.